¡Estamos grabando! ¡Hola, hola, hola, ¿Cómo ¡Hola, Mali! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en Florida, Estados Unidos, y con muchas ganas de empezar este, esta nueva idea que tuvimos de hacer un sitcom. Ay, sí, porque ya viste como uno que está podrido de esto de toda la, la organización, la mente izquierda que nos hace hacer las cosas como mucho, con producción, con esto que lo otro, y tenemos tanto para decir que si hacemos tanta producción, viste, no lo terminamos haciendo nunca, así que dijimos, empecemos a hablar, conversaciones eternas, cósmicas, cuánticas, sí. con Mali y con Mariana... Así que te digo, bueno, ya ahora que sé dónde estás, porque esta chica, por favor, cómo le gusta moverse. Bueno, estamos Aceluna. todos así. ¿no? Soy la chica cuántica, Cuántica. Ciudadana del mundo. Sí, y bueno, y quiero explicarles qué es un poco la idea, la idea de Marion era hacer un sitcom. ¿Y qué es un sitcom? no Es este, esta como situación de comedia en un living, ¿no? Eh, como es Friends, por ejemplo, que uno los sigue y está ahí eh, en, en, en un lugar cómodo, relajados charlando, pasándolo bien, entonces la idea nuestra era eh, justamente hablar de estos temas que hablamos horas nosotras, pero compartirlos con, con otras personas que les puede interesar como para empezar a difundir y, y compartir, y después ir integrando a, a esta nueva... A, a esta mirada que tenemos de la vida en esta, en esta situación planetaria, ¿no? en este cambio de paradigma. Me sacaste las palabras de la boca porque iba a hacer eso, o sea, el cambio de paradigma, de un paradigma newtoniano, en donde todo es mecánico, partecita, cosas así, a un paradigma cuántico, que la física cuántica es la ciencia más estudiada y comprobada de la historia de la humanidad, pasa que como que no, no estaría ganando tantos fieles porque nadie le pone como la atención ahí, pero los que le ponen la atención ahí la cantidad de respuestas, de herramientas, de... Digo, yo ya vivo con otra tranquilidad, sabiendo esto de que todo es energía, todo nos va a influir, uno empieza a cambiar la perspectiva tanto que... cambia todo, obviamente para mejor, así que la idea es poder transmitir todo lo que vamos estudiando y sabiendo, porque este es un camino que estamos recorriendo en este momento, ya hace un tiempo, hace un montón, digo pero en este momento es como... el momento crucial, en donde ya la información fue integrada de tal manera que ahora morimos por comunicar. Vomitarla, y se... diría yo. Sí, yo también digo así, una no vomitar. Sí. Y, esto, y, y que va a continuar y nosotros nos vamos a ir más que nada también eh, viendo de lo que va pasando en el día a día, o sea, que es algo actual, con hablando algo de historia, dando tips prácticos, que es también lo que más me decías, Mali, que te interesa. Como para que puedan también sacar algún ejercicio, algo, poder hacer en algunas charlas, en el medio de la charla, una meditación nueva que uno aprendió, algo que a uno le gustó, algo que te funciona mejor, porque yeah. necesitamos, sí. por favor, empezar a tirar toda esta información por todos lados. Sí, y a no si en un lado, vez. como aparecer en otro. ¿eh? Entonces, ¿Cómo? Si, hay censura, si hay censura en un lado, aparecemos en otro. Ah, ¿eh? seguro, como Drupi. A mí me quedó, me quedó dando vuelta esto que dijiste de lo, de lo cuántico, cómo te cambia la realidad, y todo lo que hacen los cursos míos del, del doble cuántico y del, del desdoblamiento también, porque lo veo todo el tiempo en los feedbacks, pues tiene que ver con esto de que el observador crea la realidad e incide en lo observado, ¿no? Entonces, de repente, vos donde ponés la atención es lo que se transforma. Ahora, justamente como lo cuántico, no sabéis para qué lado va a disparar. Pero ¿sabés qué tuvo que ver con eso? ¿Sabés qué tuvo que ver con meterte ahí a, a tener una mirada distinta de realidad, a entregar la percepción eh, tradicional de las cosas, soltarla, y permitir que venga otra perspectiva, otra mirada de realidad, y desde ahí, uff, de repente te aparece, te cambia la vida, y de repente parece que estuvieras tomando atajos para resolver conflictos, o estuvieras tomando atajos para... Para, sí, para avanzar en la vida, que te van conduciendo siempre hacia desplegar tu potencial, hacer cada vez más vos mismo, ¿no? Y nunca sabes con qué te vas a encontrar, pues no sabes cómo. Y sí, además ¿Ah? vas descubriendo tipo, el poder interno que tenemos todos, que lo tenemos todos, y que si lo practicamos y lo empezamos a poner en práctica, funciona, y ahí es donde empezás a flashear en colores, porque decís, <risa> o sea, cosas, ejemplos tontos de que me vienen a arreglar la estufa el año pasado. Que yo, para que sepan, ¿viste? mi mamá me dice No seas miserable, porque yo siempre ando como contando las moneditas Creo que es ancestral desde, desde mi abuela Que estuvo en la guerra, que me quedó eso a mí Que justamente uno trata de, de, de transformarlo Para no seguir siendo así Pero en ese momento también y me dice 3.200 pesos se le arregló No me pareció una locura, pero dije Bueno, duele un poquito, está bien no, no, no voy a hacer eso, no voy a hacer lo que hago siempre Porque el secreto es justamente es probar hacer cosas nuevas, porque si sigo haciendo lo mismo, voy a tener siempre el mismo resultado. Sí, dije, no que me voy a amargar, y en vez de hacer lo típico, que sería como, uy, dolió, bueno, 3.200 me pareció un poco... En vez de toda esa perorata, directamente dije, 3.200 mangos, está perfecto, genial, te deseo toda la felicidad del mundo, el gasista, gracias, que Arigato al dinero, le dicen cada vez que pago algo, decir arigato al dinero. Es una Mirá. técnica japonesa de, de abundancia, como también cuando pago, ¿no? O sea, no cuando recibo. Qué bueno, porque sin saberlo era como que esa era la, la sensación del momento, ¿no? Como decir, igual, o sea, gracias por todo, gracias por existir un poco más, porque cuando uno está con buena energía, ¿viste? Todo es genial, todo es divino, lo amas al gasista, lo amas al, al, al, al que viene a desinfectar, que cuando venía antes lo odiaba, porque me llegaba a las 8 de la mañana, lo odiaba, y ahora es como hola, ¿cómo estás? Claro, <risa> y, no son los hechos en sí, sino la interpretación que le damos a los hechos. ¿no? Ah, sí, para mí era algo terrible. Y ahora que ya no lo veo como algo terrible, no lo vivo como algo terrible, es divino. Entonces dije, toma, te pago los 3.200, y solo dije, a ver, ¿de dónde me va a venir del universo estos 3.200? ¿De dónde me van a llegar? Y al día siguiente, digo, aparecieron dos pacientes que tenían que, me debían una plata, una pagó 2.000 y la otra 1.200. Sí, es así. ¡Ja, <risa> Digo, hasta sí, tiene sentido el humor, digo, dale. Es así, es, es, es, pongo el, donde pongo el ojo pongo la bala, porque en realidad el principio del observador de la física cuántica es justamente donde el observador observa, incide en lo observado, entonces donde yo tengo una atención muy limitada, y donde pongo esa atención limitada es donde voy a afectar la realidad, depende de la actitud que, que ponga ante ese gasista o ese hecho, ¿no? Este, las situaciones per se no son ni buenas ni malas ni nada, es como yo lo, interprete como lo, interpreto. lo interpreto, según la creencia que tengo, y qué creencia tengo, y bueno, la que me programaron de chico. Sí, no importa, muchísimo esto de cambiar la actitud, y entender que por ejemplo lo cuántico, que muchos para muchos asusta, en realidad ya convivimos con eso permanentemente, desde el principio que encendemos el microondas y calentamos la comida, que ya nos parece lo más normal, y en realidad estamos aplicando eh, lo cuántico, permanentemente, desde hacer una llamada en celular. pues si hubiera El, zoom, para... el wifi, el todo. Wifi, sí, tal cual. Entonces, esto de empezar como a, ente a entender que esta, la física newtoniana, eh, la tenemos que sí o sí empezar a integrar con lo nuevo, porque si no, nos pasa la realidad por encima. Es un tsunami. Es que nos queremos recortos, es como que vemos todo como por un tubito así chiquitito, que es el de los cinco sentidos, pero tenemos muchísimos más sentidos, y que todos lo sabemos. O sea, cuántas veces uno dice, estoy pensando... A nosotras nos pasa también todo el tiempo que decís, ay le voy a mensajear a Mali, agarro el celular y veo mensaje tuyo, hola, y digo, ah, estamos al mismo tiempo pensando lo mismo, sí. con amigos que uno ya tiene feeling, que ya te mirás y ya sabes lo que va a decir, y ya sabes sí, vamos, porque ya es otra manera de captar la información, pero que de alguna manera no lo hacemos consciente, no nos damos cuenta de eso.